¿Se puede decir que estamos viviendo en América Latina una segunda ola de gobiernos progresistas? Sí, primero ver que hay una segunda ola, porque nos decían que ya estaba acabada Eso con es. la primera, adiós, nos veremos en milenario siguiente. Algunos dicen que en comparación con la primera, Chávez, Evo, etc., esta es un poco... Eh, con menos color, ¿no? es, es, es un poco más moderada. Pero mi pregunta, ante todo, a propósito de lo que acaba de decir, es, ¿tendrá algún impacto sobre la situación política mundial, específicamente sobre Europa, digo en términos políticos, en la renovación de las ideas, en la recuperación de las esperanzas? esta oleada tendrá algún efecto en, en el mundo veremos claramente esto es un tema que hemos evacuado. hay un papel latinoamericano puede ser que no se sabía tanto a la primera hora, pero ahora es claro América Latina es una tiene potencialidad de potencia en el mundo. Si Lula va encabezando a Brasil, hay que recordarse que Brasil es la, la es la dixième potencia sí. del mundo económico. Entonces hay un papel. Además ustedes viven entre Norteamérica, Europa y Asia, físicamente. Eso puede ser una oportunidad para ustedes de abrir un camino en cual hay independencia posible, hay soberanía posible con relaciones abiertas con uno y otros, abierta y controlada. Es decir, saliendo de la lógica del libre mercado mundial único globalizado. Lo digo porque... No hay, no, ni hoy, ni antes, ni mañana, tendrá milagro. Los jefes de Estado de izquierda latinoamericana tienen una responsabilidad, porque tienen un papel. Si no son capaces de entenderse para construir una potencia económica y política, será, será el fracaso, no será bueno. No hay fórmula mágica. Me parece que hay muchos instrumentos que existen ya para adelantarse en este camino. No sé si hay menos color, bueno, claramente Chávez y Evo y, y, y Néstor Kirchner y después Cristina y tal. Uh, Se veía de lejos. Pero con los que yo he visto nunca vi gente de, de menor compromiso de menor uh, pensamiento y esperanza. Segunda, segundo capítulo, es que an, entre la primera hora y hoy día han tanto destruido el neoliberalismo que cambia. Yo puedo decir, es más moderado, perdón, hacer democracia y muy adelantado, muy adelantado. Y la democracia es anticapitalista, porque el capitalismo de nuestra época, el financiero, el que ha conocido tantos éxitos en América Latina y en esta región, su, su, su código genético es de regular, de regular, de regular, de regular. ¿Dónde está la fuente de toda la regulación? La ciudadanía, los parlamentos, la ley, las reglas. Entonces, restablecer la democracia en la garda, apoyarla en fuentes de margen base integrada en el pueblo, eso es revolucionario hoy día, porque el capitalismo de nuestro tiempo se presenta como una feudalidad. Es un capitalismo tributario apoyado a los sectores los más sucios. Aquí, ¿cuántos narcotraficantes se han cambiado en terrateniente? Y en jefes de empresa, por favor. Entonces, la lucha para la democracia, para la regulación, para el control de la circulación de los fondos, eso es muy adelantado, muy revolucionario. Hace 10 años, 20 años, no era tanto, hoy día sí, lo que pienso. Entonces, no sé si son moderados o no, no soy capaz de decir. Eh, doctor, lo que le quería preguntar es que usted comienza diciendo que eh, ve que Colombia se diferencia de las demás izquierdas latinoamericanas en tanto que eh, aquí hay un proyecto genuinamente ecológico, en cambio en las otras esa pareciera una preocupación más accesoria. Eh, desde esta gira que usted ha hecho por América Latina, pues, ¿qué tan alineada ve a esta nueva izquierda latinoamericana? Claramente, el Gustavo Petró el más adelantado en el pensamiento. Es decir, la reformulación del marco de izquierda dentro del marco del desafío del cambio climático. Como una fuente de innovación, de inversión, de cambio de la manera de producir, intercambiar, etc. Que en los otros países me pareció muchas veces que es incluido como una preocupación. ¿se ve? No como en el marco central. Eso es lo que veo. Bien. Como siempre, cuando hay un pensamiento nuevo se adelanta poco a poco, pasando de un país a otro. Vamos a ver cuáles son las consecuencias del éxito de Gustavo Petro, que es un hecho histórico, como ustedes todos saben, que hay a izquierda al poder en Colombia. Y bueno, entonces va, eso va a tener muchas consecuencias. Vamos a ver quién... Siempre se necesita un liderazgo, no un liderazgo estatal, esto no se puede conceber en este continente, pero ideológico. Vamos a ver. El tema... Hay temas de política internacional, esto también para contestar a usted, señor. Es el tema del no alidamiento de las potencias, que no quiere decir neutralidad. No alineamiento quiere decir que cuando ocurra algo no somos enseguida de un campo contra el otro. Y que evaluamos, considerando los intereses de cada uno, qué tenemos que decir. Por ejemplo, AMLO con mucha familia dice, bueno, no podemos aceptar la invasión de Ucrania. Yo creo que eso, todo el mundo dice de mismo. Pero él decía, por favor, seas cuidados con la, el bloqueo y las medidas económicas. Puede ser que se retornan contra usted, lo que está pasando hoy día en Europa. ¿eh? Eso es un punto de vista no alineado. O cuando y después hay una diplomacia internacionalista altermundialista Eso lo hace Arce muy bien con la propuesta de un tratado sobre los derechos constitucionales a acceder al agua o el tribunal internacional contra los crímenes ecológicos. Eso es lo que yo llamo una diplomacia altermundialista Y los dos es decir, no alignado y alter-mundialista, nos permitiría abrir un camino nuevo en este siglo. Las premisas, todavía esto no es tan claro en todos los... Pero en toda parte hay un poco. Se siente que en, en esta dirección que, se, que tienen que avanzar. Pero yo creo que, antes que todo, hay que definir el papel de la relación con los Estados Unidos, que sea para ustedes en América Latina y nosotros en Europa, porque hoy día tenemos eh, nuestros gobiernos, están todos alineados. Lo que dicen los Estados Unidos es bien, por definición. Eso no puede, tenemos que parar con esto. La vista de un mundo en dos campos o en tres campos, esto tiene que, que cambiar. La facilitación que tenemos es que existe una posibilidad con China y otros. ¿Y por qué lo menciono tanto? Es que Brasil, en donde Lula puede ganar, hoy día tiene un avance considerable. Si gana Lula va a ser no solamente del voto del pueblo, el más humilde, pero también que varios sectores empresariales, y a veces de la derecha política, comprendiendo que no hay salida con Bolsonaro, el trumpismo, toda esta violencia social y verbal. Y Brasil es integrada en un pequeño bloque que usted conoce. Nosotros en Francia, en Europa, lo llamamos los BRIC. Decir, aquí también. Bien. Esto es importantísimo porque son los primeros que intentaron intercambiar entre ellos en otra moneda que el dólar. Eso es crucial para los norteamericanos, crucial. Entonces, que quieran o no, los, los, los, los países latinoamericanos van a deber elegir cuál es la estrategia, cuál es el contrato. Con los Estados Unidos, porque si se disputa el hecho de pagar en dólares, no va a ser muy bien aceptado. Okay. Es un ejemplo, ¿eh? para decir si queremos construir algo nuevo, tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos del equilibrio. Y tenemos en el puño de, de que construir una correlación de fuerza si hay un liderazgo, si hay. ...formas de política común... ...económica entre los países latinos... Pues yo no soy yo, latino... ...lamentablemente Francia no... ...me eligió... ...pero si habría sido electo... ...presidente de la República Francesa... ...yo... ...habría dicho que Francia... ...es una potencia latinoamericana... ...por los Caribe ...y por Guyana... ...porque la más larga frontera que tenemos... ...nosotros entonces... No es como los alemanes, sino como los brasileños. Es así. Entonces, nosotros, franceses, tenemos que ver con, el, con este continente. Y además, hay muchas formas de lazos intelectuales y en las raíces profundas de la identidad latinoamericana nacionalista rechazando a los imperios. Porque que sea Simón, Bolívar, San Martín y otros, todos... Tienen una misma fuente de inspiración en la ilustración. Y aquí lo aplicaron de una manera totalmente nueva, con, en una forma inventiva nueva. Bueno, pues, entonces los franceses son más interesados que otros a lo que está pasando aquí. No porque, no, no, no, porque las élites la, de Europa no se interesan a nada, sino al lazo con los gringos. Punto final. No salen de entre ellos. No, no. Mire, cuando se instaló, eh, como un día en español, la prise de pouvoir, la toma de, de arce, un, una única francesa, la insumisa. Nadie, ni del Partido Comunista, ni del Socialista, ni de los Ecológicos. Nadie, no se interesan a nada. Los alemanes, uno, y uno de muy alto nivel. Como si fuera un, no sé qué, folclórico. Y además como han ignorado el golpe en Bolivia. Así que lo acompañaban, diciendo, bueno, examinamos, veremos. Es así. Así es Europa hoy día. Y todo el este de la Europa es totalmente alineada con los Estados Unidos. Así que el único que cambió es el jefe. Antes los rusos, hoy día los americanos. Pero siempre a la orden.